Si has pasado por una librería en los últimos tiempos, te aseguro que has visto la portada de este libro. Sapiens. Es la historia breve de la humanidad o la historia de nuestra especie, el Sapiens. Si no tienes tiempo de leerlo o te da flojera, quédate en este video y te cuento de qué va. Bienvenido Cronopio, una vez más yo soy Olga C. Moret y esto es Mujer Cronopio. Si es la primera vez que estás aquí, considera suscribirte y si eres reincidente, muchas gracias por volver. Sapiens es un libro que te pido que leas o al menos escuches, vale la pena. Se ha convertido en una suerte de referencia obligada en todas mis conversaciones y te cuento de qué va. Yuval Noah Harari, su autor, es un historiador y profesor israelí que se especializa en preguntas macrohistóricas. según dice su web. En otras palabras, es un tipo súper interesante que escribe libros increíbles que te explotan el cerebro. Sapiens es el primer libro de su trilogía más conocida. El subtítulo es Una breve historia de la humanidad. Esta historia se divide como el libro en revoluciones, la cognitiva, la agrícola y la científica. La revolución cognitiva es la que nos hace dar el salto como especie y convertirnos en los reyes del mambo. Pensemos a la evolución misma con nuestros cerebros y en lugar de esperar que el ADN nos resuelva los problemas, nos inventamos un código llamado cultura que parece solucionarlo todo. Nota al margen, las consecuencias es que los viejos hábitos de tu cerebro conviven con ese refinamiento cultural. La cultura nos permite ser un grupo poderoso que se va extendiendo por todo el planeta, causando extinciones de especies aquí y allá, pero ¿para qué queremos a una pereza gigante o a un mastodonte? ¿Qué logra la cultura? Que seamos capaces de transmitir más información sobre el mundo, las relaciones sociales y las ficciones o imaginación. Así es que logramos realizar actividades complejas como la casa, tener grupos unidos de individuos y lograr la cooperación entre extraños. En conclusión, no es solo una capacidad de comunicarnos, sino su complejidad en tanto que ésta brinda la posibilidad de crear ficciones y creer en ellas. Es decir, todo se lo debemos a la ficción. La revolución agrícola hace que nos juntemos en pueblos y ciudades, pues allí tendremos comida y protección del mundo exterior. Sin embargo, ¿cómo se puede mantener el orden en estos conglomerados de individuos? Sencillo, utilicemos de nuevo nuestra imaginación y creemos órdenes imaginarios que puedan servir como los preceptos de comportamiento para los integrantes de estas sociedades. ¿Cómo? Pues estos órdenes están ligados a lo material, determinan el lugar del individuo en la jerarquía social. Además, nuestros deseos van a estar moldeados por ese orden, pues lo más importante para nosotros se derivará de él. Por último, aunque pensemos que podemos liberarnos de todo este mundo imaginario, lo cierto es que este fenómeno intersubjetivo está cableado muy dentro de nosotros. Y llega la pregunta... ¿Cómo nos extendemos aún más y nos adueñamos de todo? La respuesta, es el lenguaje. Ahora podemos extender nuestras ideas por todo el planeta y así mantener el orden y la calma. Todo esto comienza una estructuración jerárquica del sapiens y con ella el círculo vicioso de la discriminación. Nos juntamos con nuestros iguales, nos protegemos de los diferentes y creo que las consecuencias son más que obvias. Seguimos en expansión y los órdenes imaginarios que predominan aún de alguna forma son el dinero, el imperio y la religión. Llegamos entonces a la revolución científica, que debería quizás ser rebautizada también como la revolución de la ignorancia pues su poder está en admitir que no hay nada absoluto y que todo el conocimiento puede ser retado y cambiar en consecuencia. La ciencia, observación más matemáticas, se convierte así en el nuevo poder, capaz de dar respuestas a las grandes preguntas y crear nuevos poderes. Entramos así en la carrera interminable por adquirir todo el conocimiento posible. Esa carrera inaugurada por la revolución industrial, Liberalismo económico, religiones naturales, cultura del consumismo, la Pax Atómica, el cambio climático, la modificación de otras especies, vidas sin sentido que dan energía a los engranajes. Todo el planeta al servicio de la humanidad. Y en todo esto es que alguien se ha preguntado por la felicidad, por el propósito de la vida. Parece que no, parece que este puede ser el fin mismo del Homo Sapiens como lo hemos venido conociendo. Así la pregunta al final de este libro queda abierta para darle pie al segundo libro de esta trilogía, Homo Deus. ¿Es que los próximos reyes de la colina serán estos hombres dioses o quizás será más bien el Homo Inutilis? Si quieres más videos como este o tienes alguna opinión sobre el libro Sapiens déjamelo en los comentarios y recuerda suscribirte o visitarme en mujercronopio.com